Eh, nosotras somos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y hoy estamos lanzando nuestra campaña Cuidado al Machismo Mata 2013, que hacemos todos los años y que culminan el 25 de noviembre con una marcha desde la Plaza Italia hasta el Paseo Bulne. Eh, muchas mujeres callan la violencia porque sienten vergüenza, porque tienen miedo y porque nosotros como sociedad estamos acostumbrados a condenar y a poner una distancia en el otro, como si a mí no me fuera a pasar. A través de los medios de comunicación es como se masifica eh, los estereotipos impuestos en y todos estos estereotipos como nos van violentando a nosotras las mujeres, son ellos los que los van reproduciendo. Yo diría que son uno de los principales eh, agentes de promotores de la violencia en contra de las mujeres. Partiendo porque las mujeres que tienen que estar en la tele tienen que ser guapas y todas muy similares a, a, a un estereotipo de belleza impuesto. Los comerciales, las propagandas comerciales en donde eh, la mujer tiene que ser mamá, tiene que ser una multimujer, eh, tiene que ser capaz de hacer todo. Nos convencen de que tenemos que llenarnos de artículos de belleza, de que necesitamos un montón de artículos para la casa y tratan de convencernos de que eso significa ser feliz. Pasando además por la programación que existe en la televisión. No se habla absolutamente nada del tema de la violencia en contra de las mujeres. Siempre que se toca el tema, se toca como crímenes pasionales, se le da categoría de enfermo al agresor o se queda en el morbo de saber cómo fue asesinada una mujer sin que esto eh, pretenda ni prevenir ni denunciar lo que nos está pasando realmente a nosotras. ¿Se una multa? ¿Por ¿Por perturbar? ¿No? ¿No? ¿Estás con el...? No tengo equipos ¿Sinidador? amplificados, ya no tengo. No tengo equipos amplificados. ¿Por eso? ¿Me, el... el... ¿Me acusa la multa por, el... por qué? ¿Ah? ¿Me acusa la multa por qué? Por... Espérame, pero si... ¿sí... ¿Por qué tiene que estar toda la gente acá si estoy conversando sí, sí, con sí, nadie? Eso es lo es que el... el... el... el... el... el... estamos esperando. ...las mujeres somos constantemente perseguidas... ...cuando tratamos de manifestarnos... ...ya sea a través de la libertad de decidir... ...sobre nuestros cuerpos o el aborto... ...sobre la violencia... ...generalmente nosotras somos observadas... ...o vigiladas por lo que estamos haciendo... ...por lo tanto lo que acaba de hacer Carabinero... ...de decir que estamos perturbando... ...la tranquilidad de los paseantes... ...en este paso aún más... ...no me parece tan nuevo... ...es algo que ellos acostumbran hacer tratar de, de que nuestros mensajes no lleguen, tiene que ver con algo cultural, me imagino yo. Eh, no sé, la, la, los mismos paseantes fueron los que le dijeron a ellos que no perturba, más perturban las mujeres asesinadas, y lo que está pasando que un grupo de chicas tocando música. ¿no? Me parece lamentable, y creo que eh, los carabineros debieran ser más educados en esta temática. Ellos son agentes intervinientes en los procesos que viven las mujeres violentadas. Ellos son agentes autorizados por la ley para intervenir de manera inmediata en los casos de la violencia en contra de la mujer. Y que ellos no tengan el criterio para discernir si una acción que está por sensibilizar a la ciudadanía cumple ese rol o perturba a la ciudadanía, me parece poco criterioso y creo que debieran educarse más en la temática. Gracias. Gracias. Gracias.